Nada, buenos días a todos. Eh, la verdad es que ya había ganas de juntarnos en persona dos años. Yo creo que es mi primera charla en persona desde hace dos años, y justo empezó la pandemia. Así que nada, un orgullo estar aquí, un placer. Gracias a todos por, por venir. Eh, con lo que me quedo de esta charla es que si os lleváis un poquito, me voy contento. Eh, si os lleváis mucho, me voy también muy contento. Y si no os lleváis nada, también me voy muy contento, porque eso quiere decir que eh, sois buenos programadores y que me gustaría trabajar con todos vosotros. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, yo no traigo, no traigo hoy tampoco nada así de hype, de microservicios y cosas de estas raras. Me voy a ir un poco más a, a las bases y vamos a hablar un poquito de una pequeña guía vale, para cómo podemos hacer que nuestro código, nuestras aplicaciones, nuestro negocio, sea un poquito más, más mantenible, legible y, y bonito. vale. Eh, bueno, dar gracias a todos los sponsors, por supuesto a Playing Concepts por hacer esta conferencia, eh, invitarme, por supuesto, y nada, a los sponsors que ya sabemos que sin ellos, pues, sin ellos y sin vosotros, eh, este tipo de conferencias no sería posible. Así que, eh, kudos para todos. Bueno, mi nombre es Luru Ruiz Pavón, todo el mundo me conoce como, como Luru. O sea, hasta mi mujer me tiene el teléfono como Luru. O sea que si queréis llamarme Luru, me podéis llamar Luru. Eh, trabajo como principal software engineer en Eventbrite, y cambié todo el mundo de .NET por el lado oscuro. Ahora estoy en el lado oscuro, con lenguajes de estos eh, raros, tipo Python, Kotlin y, bueno, con la competencia, básicamente. ¿no? Pero bueno, eh, me sigo gustando mucho .NET, sigo picando mucho código .NET en mi tiempo libre. Y nada, le tengo mucho cariño, así que vamos a hacer una charla de, de, de César, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Eh, no sé si habéis visto este tweet. ¿Cuántos usáis Copilot aquí, manos arriba? Bueno, ah, no muchos. ¿Cuántos vais a pagar por Copilot? <risa> ya menos. <risa> bueno, esto era un tweet, ¿no? Que hablaban por ahí de que estaban haciendo una presentación, GitHub y demás. Y bueno, decían eso básicamente que, bueno, que están viendo que cerca del 40% del código ya está sugerido por por Copilot, ¿no? Y que predicen que en cinco años será el 80%. Vale. Yo lo que me quedo con este mensaje son varias cosas. Una que, que el mundo está cambiando. Eh, estamos ahora mismo en un mundo en el que ya nos estamos abstrayendo de la infraestructura. Como veis, estamos en un mundo serverless, eh, ya sea tanto en AWS como en Azure, ya tenéis Container Apps, lo que contó Scott y todo esto, que ya te olvidas de la infraestructura que hay por debajo. No más Kubernetes, no más QCTL, ¿vale? no más PODs, estas cosas raras. Estamos en el mundo del low-code y no-code, aunque no queramos, está ahí y va a tener un nicho muy fuerte para no sé, aplicaciones departamentales y muchas cosas y va a seguir habiendo nicho para el código custom, ¿vale? Pero pasa que el código custom, yo creo que va a ser el código eh, core de las empresas, ¿vale? Y ese código es el que hay que cuidar, ¿vale? Porque si nos dedicamos a hacer CRUDs y hacer APIs y fachadas y cosas de estas, o nos vamos a quedar sin trabajo, ¿vale? Porque eso se va a automatizar todo y cada vez va a ser más. Habrá boilerplates que nos den todo esto y al final lo nuestro será el negocio. Entonces, el mensaje es que, que tenemos que cuidar mucho el código que vamos a hacer, intentar ser buenos programadores, para que cuando vengan estas máquinas como Copilot y demás, pues no nos puedan quitar el trabajo. Digo, no nos puedan quitar el trabajo porque el mundo del desarrollo de software, aunque le pese a mucha gente, no deja de ser un trabajo de creatividad, un trabajo de artesanía. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas, como cuando empezamos a programar, que surgen abstracciones del código. De hecho, es una cosa que nos encanta a los programadores, es abstraernos. A veces muy temprano y la liamos. ¿Vale? Pero sacar esas abstracciones, esos nombres, esa manera de hablar con el negocio, de, de ver la lógica y todo esto, dudo mucho que las máquinas lleguen hasta ahí. Dudo mucho. A lo mejor esto se grabará dentro de unos años. y Diré, mira lo que decía este tal, al fuego, a quemarle. Pero bueno, yo creo que no. Así que, bueno, voy a hacer un paso por lo que es eh, un poquito una guía de estilo de programación entre objetos y, como digo, quedaros con, con todo, lo, todo lo bueno que hay y si lo sabéis, pues mira, eh, mejor. ¿vale? Así que vamos a empezar este viaje. Va a ser un viaje cortito, el tiempo no está puesto, con lo cual no veo lo que me queda, pero bueno. Eh, pero bueno, un viaje cortito, 45-50 minutos, no sé si dejaré preguntas y si no, bueno, si luego me cogéis por ahí, me preguntáis o en Twitter o, o donde queráis, ¿vale? Y nada, vamos a empezar a hablar un poquito de, sobre objetos, ¿vale? Al final todos sabemos lo que es un objeto, ¿eh? almacenan datos y exponen métodos que manipulan o devuelven información interna propia del objeto, ¿Vale? Sí que hay que remarcar, tenemos dos tipos de objetos, que es lo que vamos a ver aquí, vamos a ver un poco cómo se modelan, que son entidades y objetos por valor, Entities, Value, Objects. ¿Vale? Las entidades eh, son eh, aquellos objetos que se diferencian de otros por un identificador único. Pongamos eh, un usuario que tiene un DNI, dos usuarios son iguales y un DNI es el mismo, por ejemplo. Y, además, sus atributos suelen eh, cambiar eh, a lo largo del tiempo. Quiere decir que son entidades mutables. Por el contrario, los value objects ¿vale? son un tipo de objeto que envuelven primitivas. Luego veremos eso que es de envolver primitivas, pero quedaros con el concepto, envuelven primitivas. A diferencia de las entidades, eh, no tienen un identificador único, sino por ejemplo una dirección frente a otra dirección serían iguales si la calle, el número, el piso y el portal es el mismo, eso quería decir que esos dos objetos son iguales. Y son inmutables. Es decir, cuando creamos un value object, sus propiedades nunca mutan. Suelen exponer métodos que lo que hacen es devolverte un value object con nuevos valores, pero sin mutarlos internos. O sea, tendrías como una copia, un clon de esa instancia. Vale, son las dos cosas que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo trabajamos con ellas y cómo las utilizamos para tener un código, pues eso, como digo, mucho más bonito, expresivo, semántico, etc. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar por lo básico, creando objetos. ¿Me decís todos? ¿Se ve bien? ¿Me puedes ampliar la pantalla? Ahí, perfecto. Se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, eh, cuando creamos objetos, siempre debemos requerir la información necesaria para que el objeto se comporte bien. El problema que hay en este código ¿vale? son esas propiedades que tenemos ahí, latitud y longitud. Son dos propiedades públicas, dos setter públicos y getter. Es una clase de coordenadas que tiene un método que nos calcula la distancia en línea recta en un globo entre dos... Puntos, ¿vale? Si le paso otras coordenadas, pues me dirá, pues, de Madrid a Granada, pues hay 360 kilómetros en línea recta, ¿vale? problema que tiene esto que, como no pedimos información necesaria, cuando el, el cliente nos consume, yo creo un par de coordenadas, y lo que esté haciendo este método, ni me lo espero. No sé si devolverá cero, pegará un pete, no lo tengo muy claro, pero no está bien, ¿vale? Entonces, siempre que vayamos a necesitar información de un objeto por constructor. Digo, son cosas muy básicas, pero... Eh, os sorprendería, es el código que nos podemos encontrar por ahí. De hecho, bueno, lo que decía antes, copilot. Si copilot se tiene que fijar en ese código y sugerirnos ese código, pues vamos, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas son las que pensamos. Entonces, coordenadas, lo que necesitemos para que el objeto funcione, de momento por constructor. Ahora sí, cuando tenemos el cliente nos consume, ya tiene obligatoriedad de pasar esas dos propiedades. Aquí hay una cosa todavía que podría ser un poquito smell, y son esos named parents, ¿vale? Si quitamos esos named parents, no quedaría muy claro ¿Qué le estoy pasando a esas coordenadas? Podría ser latitud, longitud, longitud, latitud, en decimales, en lo que sea. No quedaría muy claro. ¿Vale? Por eso están esos names paranshain. Para que den todavía un poquito de olor. Luego veremos cómo solucionamos todo este tipo de cosas. Pero bueno, de momento ya parece que va nuestro objeto pintando bien. ¿vale? Seguimos. Definir invariantes de clase. ¿Vale? Las invariantes de clase son una serie de reglas que hacen que una instancia de un objeto esté en un estado válido o no. ¿vale? Se aseguran básicamente de que este objeto esté válido. ¿Qué problema tiene este código? Bueno, pues si miráis la última línea, lo que le estamos pasando es una latitud de 1000 y una longitud de menos 4000. ¿vale? Entonces, hay unas invariantes que todos conocemos de haber estudiado. ¿vale? Podrían ser, eh, hablando de negocio, pues que te digan que no puedes hacer un checkout de una orden si al menos no hay cuatro productos y la orden supera tal. Eso sería otra invariante de negocio que nos diría. En este caso el problema que tenemos es que la latitud tiene unos valores válidos que van comprendidos en un rango entre menos 90 y 90 vale, y la longitud va entre menos 180 y 180. O Esas serían las invariantes de esta clase que aseguran ¿vale? que cuando llamemos ese método de calcular distancia no solo las estamos pasando sino que además vamos a esperar un comportamiento correcto porque estamos validando que no nos van a poder pasar una serie de datos erróneos. ¿vale? Eso que vemos ahí... Se conoce también con el nombre de cláusulas de guarda. ¿vale? A veces las cláusulas de guarda también pueden ser smells. ¿vale? En este caso lo son y luego veremos por qué, pero no me quiero adelantar. De momento vemos que nos cumple con las invariantes y demás. Pero bueno, más adelante podríamos hacerlo. Esto cuando hacemos sobre todo... Eh, practicamos TDD tal y vamos viendo que el diseño emerge normalmente empezamos por un diseño como este pero luego cuando nos vamos adentrando vamos descubriendo y descubriendo más cosas ¿vale? luego descubriremos cómo cambia esto eh, siempre digo que los desarrolladores nos gusta muy poco hablar de lo que es el negocio y nos expresamos mucho en conceptos técnicos por ejemplo estos IFS, no están mal los IFS pero si pasamos esto para adelante está mucho mejor esto eh, en el código que os pondré tenéis esta clase en sur, pero bueno, hay librerías ya para hacerlo y todo este tipo de cosas. No dejan de ser como unas clases que nos ayudan a hacer nuestro código un poco más expresivo y semántico. Cuando se lee, pues asegúrate que el argumento de la latitud está entre esto y esto, y si no hay error. Veis aquí que la palabra exception no está por ningún sitio, a pesar de que... La excepción estará ahí, se lanzará, la capturaremos, etc. etc, etc. Pero quedan, quedan muy limpios. Lo digo, al final es expresividad. Que os gusta el if, dejáis el if, ¿vale? Pero bueno, queda igual. Ahí sigue siendo un smell, ¿vale? Aunque tengamos eso tan bonito y tan expresivo, sigue siendo un smell. Luego veremos por qué. ¿vale? Pero tenemos de momento esas cláusulas de guarda. Vale, eh, este es el código Street Fighter, ¿vale? Seguramente que habéis lidiado muchas veces con el código Street Fighter. Eh, las cláusulas de guarda también se utilizan para esto. Es un patrón que te dice que... Básicamente, eh, utilices una cláusula de guarda para reducir el anidamiento entre expresiones. Básicamente, el código Street Fighter sería un código como este. ¿Vale? Este código lo que hacemos es, eh, estamos utilizando ahí, bueno, recuperando un, un, un usuario, ¿vale? Y estamos haciendo una comprobación, si el usuario no es null, ya tenemos un nivel de anidamiento y probablemente internamente se, se, sigamos eh, anidando y anidando y anidando más X, ¿vale? El patrón este refactor y, bueno, al final es que estoy lanzando una excepción. ¿Vale? Que esa excepción es básicamente. Pues si el usuario no existía, pues entonces lánzame un error. ¿Vale? Al final lo que hacen las cláusulas de guarda es esto, ¿vale? Decir, bueno, hacer un early return. ¿Vale? Hay un libro muy bueno de Carlos Ble que habla de, de todo este tipo de prácticas y bueno, de conceptos sacados eh, fuera de contexto. Y cosas que nos veníamos. Esto, por ejemplo, eh, los R y retunes, o tener una función con varios retunes. En C estaba mal visto porque, como trabajaba mucho con la memoria a bajo nivel, podías dejar pues, por ahí un memory leak muy fácilmente. Entonces, lo que se abogaba era por solo tener un return al final de la función, así poder liberar recursos. Pero esto no pasa en Cesar, en Java, ni en Kotlin. Son lenguajes que ya tienen un recolector de basura y suelen funcionar bastante bien con esto. Entonces, como decía, son principios sacados de contexto. Tampoco nos los traigamos porque no traen nada bueno. Entonces, lo mejor es... Early return. Básicamente, si el usuario no existe, fallamos y ya me quito un if. Y probablemente alguno de los if que habría por dentro en de también se podría ir quitando. Dejamos un código con mucho más plano. Que hay varios returns. No pasa nada. No, no, no tiene nada malo. ¿vale? Lo malo para mí sería eh, el otro código que hemos visto. ¿vale? Un segundo, voy a ver agua. Vale, este es otro caso que me he encontrado y que os sugiero no lo hagáis. ¿vale? Y os voy a explicar el por qué. Esto... Me lo encontré en un cliente que definían para todos los tipos de invariantes, definían excepciones personalizadas. Ahora os contar el por qué lo hacían y yo por qué lo evitaría. Pero si veis ahí, lo que hacían era, en vez de levantar una excepción normal, Argon Null Exception o algún Exception o Out of Range Exception o lo que sea, estaban levantando para latitud y longitud un Invalid Latitude Exception y un Invalid Longitude Exception. Cuando les pregunté por qué, me pusieron este caso. Y me dijeron, supón que yo estoy haciendo este test y estoy validando que la longitud no puede ser inválida. ¿Vale? Este test tiene un problema y es que efectivamente está fallando, pero no está fallando porque la longitud sea inválida. Está fallando porque la primera invariante que se ejecuta de latitud es inválida. Entonces ellos decían, es que nos ha pasado que teníamos test que pensábamos que estábamos probando, pero realmente no estábamos testeando y la cobertura de código, pues no, no, no, no tal y por aquí, por allá. Y dije, jolín, por esto hacéis una excepción personalizada? Imaginaros, tenían excepciones, puf. Aquello la carpeta de excepciones era increíble, habría como mil archivos. Y, bueno, si es tan fácil como, jolín, pues levanta un invalid argument exception y mira el mensaje. decían claro, pero es que tienes un string hardcode. Pues, no sé, sea, utiliza un archivo de recursos como tiene la gente en .NET, que te genera automáticamente las clases, genera ese código y evita tener que tener ese hardcode en stream, pero valida el mensaje y quítate mil clases, ¿Vale? Entonces, al final, eh, para este tipo de cosas no lo hagáis, no hagáis excepciones personalizadas. Las excepciones personalizadas son para cuando vamos a actuar, porque necesitamos saber que ocurre ese tipo de excepción y hay que hacer algo, ¿vale? Para compensar o para lo que sea. Pero un constructor que falla porque no puedes crear una coordenada con una latitud inválida no tiene ningún sentido, no, no, no, hay, no, no se puede hacer un retry, no se puede hacer nada. Es un objeto en un estado inválido, con lo cual da igual, no te vale para nada esa excepción personalizada. Aparte, bueno, tener clases a, a, a porrillo, ¿vale? Eh, Primitive Obsession, ¿vale? Es otro problema que tenemos muy. muy o sea, que adolecemos todos los desarrolladores. ¿vale? Al final, lo que dice el principio, o sea, el problema del smell de Primitive Obsession es lo que dice ahí. Básicamente utilizamos tipos primitivos en vez de modelar conceptos de nuestra aplicación o de dominio con objetos más pequeños. ¿vale? Es el caso que tenemos aquí. ¿vale? Si veis ahí estamos utilizando un par de tipos primitivos, dos floats. Uno que es latitud y otro que es longitud. Os dije, ya la cláusula de guarda os está diciendo algo. Probablemente que ese, esa validación de esas, de esas invariantes no pertenezca a la clase coordenada. La clase coordenada simplemente recibe una latitud una longitud y se tenga que encargar de calcular esa distancia en línea recta, pero no de preocuparse de las demás cosas. ¿vale? Cohesión. ¿vale? Que las cosas sean cohesivas. ¿Cómo sabemos? Esta es la típica pregunta, ¿vale, Luis? Pero ¿cómo sabemos cuándo tengo que reemplazar un tipo primitivo? Porque tengo que hacer objetos para todo. O sea, tengo que hacer. No, probablemente no, ¿vale? Pero hay que responder a esta pregunta. ¿Sería aceptable cualquier tipo de valor, en ese caso, para latitud y longitud? Si la respuesta es no, hay que reemplazar ese tipo primitivo por un objeto. ¿Vale? En este caso, por un value object. Ya no es una entidad. vale. Esos objetos son los que se van a convertir en value objects. Os dije al principio: los value objects. Son objetos inmutables que envuelven primitivas, ¿vale? Y además, nos ayudan a modelar conceptos de negocio, esas pequeñas clases, como puede ser un email. Un email no acepta cualquier valor. Un peso, probablemente, tampoco. Una moneda, tampoco. Una cantidad, tampoco. Y este, este así, bueno, podríamos buscar muchos casos. En el caso de la latitud y la longitud, la clase coordenada se nos quedaría como algo como esto. ¿vale? Ahora, como veis, Podríamos ahí hacer la validación de que no fueran nulos, vale, pero la latitud y la longitud eh, ya no tienen, eh, ya no están las invariantes de negocio en las coordenadas. Lo que hemos hecho es montar unas, unas clases. Voy a compartir un momento aquí, si se ve, para enseñaros un momento cómo quedarían estas clases. Ya tendréis el código vale, en mi, en mi GitHub, pero bueno, para que veáis. Veis aquí que estamos eh, denotando... Ese value object, ¿vale? Con lo cual nos está hablando nuestro negocio, nos está dando información bastante semántica, y se trata de un value object, y lo que hemos hecho es eso, mover esa cláusula de guarda que os decía, que era un smell de la coordenada a la latitud. ¿vale? Y a partir de ahora, donde quiero utilizar la latitud, esto se va a estar validando. Y no tengo que estar moviendo este comportamiento por mil sitios. ¿vale? Hacedlo, de verdad, hacedlo. O sea, cuando estamos programando con orientación a objetos, es porque hay objetos, hay clases, ¿vale? Que no nos cobran por ella, de verdad que no cuestan y además ahora con todas las cosas que tenemos para buscar y lo bien que funcionan y ordenar esto por no sé por vertical slices, que tienen las cositas agrupadas, no pasa nada. Lo importante es tener muchos objetos pequeñitos que entre ellos se comunican. ¿vale? Eso es lo bonito. No tener clases con 200 millones de líneas de código, con ifs, con else's y, y funcionalidad que, que no la pertenece. ¿vale? Lo mismo es el, la, la parte de longitud y lo demás. Luego, bueno, podemos testearlo. Y luego aquí una cosa también que podemos hacer bastante chula, es, luego hablaremos del front es olvidarle ahora, pero bueno, sí que os quería comentar la parte de los operadores implícitos y explícitos sobre escrito de Cesar, para hacer cosas tan chulas como estas que vamos a ver ahora aquí en la presentación, ¿vale? que está aquí, que es esto. ¿Vale? Si veis ahí, eh, bueno, esa es la manera, no he querido adelantarme un poco, luego le daremos una vuelta a ese, a ese constructor, ¿vale? pero son los sopladores explícitos y explícitos, ¿vale? que nos permiten hacer esos casting del tipo primitivo, en este caso eh, hacer un cast de un tipo primitivo, una entrada que podríamos tener pues, en una API o en algún sitio ¿vale? que tiene esa interfaz de tipo primitivo, poder hacer el cast a nuestro objeto, y también la parte chula es el implícito. Imaginaros un sistema, vosotros estáis trabajando con vuestro dominio, que está súper bien aislado, con vuestro value object, entidades, pero os tenéis que comunicar con una interfaz, básicamente, que, que es súper legacy y no entiende de esto, ni de vuestro dominio, ni nada. Y tiene estos tipos primitivos que se le pasan a los métodos. ¿vale? Lo chulo es que podemos utilizar el objeto directamente, como veis ahí, latitudes, que es el objeto, y hacer el casting implícito al, al, al tipo primitivo. ¿Vale? Esto está súper chulo, porque no hay que hacer ahí guarrada, ni tu stream, ni input toparse, ni guarrerías de estas. Con lo cual, como veis, queda bastante limpio. Además, es una cosa que, que tenemos buena en Cesar. ¿sabes? Es un buen lenguaje y estas cosas no las cubre para este tipo de cosas. Hay una cosa que me gustaría recalcar. Hay gente que a lo mejor se la ha pasado por la cabeza y ha dicho, bueno, ya, pero ya que en Cesar, ya tenemos records. Y, joder, al final value objects podría ser un récord perfectamente. Sí, podría ser un récord. Pero eh, el récord tiene algunos trade-offs, ¿vale? No implementa e con lo cual a la hora de hacer eh, utilizar cositas con LinkQ y tal, no funciona muy bien. Además vais a ver el mensaje de eComparable. Cuando hacemos eh, las comparaciones para ver eh, la igualdad entre value objects, eh, no podemos decirle si queremos quitar propiedades. O sea, imaginaros que tenéis un value object que tiene tres propiedades, pero para vosotros la igualdad vale por dos solamente y una de ellas no queréis tenerla en cuenta. Vale, con un récord no podéis hacerlo. El récord además adolece de otra cosa, que es el tema de la encapsulación. Hace que las propiedades que tiene internas sean públicas. Y yo no quiero, ese es un principio que estaría manipulando la encapsulación. En este value object que os he enseñado antes, cuando veáis el código, vais a ver que el valor, la primitiva que engloba, él es privada, no se ve, no tengo por qué hacerla pública, mientras que los récords de César la hacen. Tiene una serie de trade-offs, ¿vale? Es que, que, ojo, si esos trade-offs en vuestra aplicación no necesitáis nada de esto, Ánimo, usarlos, porque los vais a tener en una línea y son súper concisos y todo el tema de igualdad, comparación y demás os lo da el, el framework. Pero bueno, tiene esos trade-offs que hay, también hay que saberlo. ¿vale? Mirad, este ejemplo también está bastante chulo. Este ejemplo es de una cata de, de J.Brains, vale de un curso de TDD que tiene, que hace un ejemplo de lo que llama el point of sale, que básicamente es un punto de venta donde tienes lees con un escáner, con un barcode y muestras en un display. Y cuando empiezas a iterar con ella, con TDD, o sea, lo primero que te haces en el método es decir, bueno, pues tengo ese barcode aquí, ¿vale? que es el que me pasa el lector y donde voy a, a validar. Si veis este point of sale, ya tiene aquí una representación que probablemente tampoco le pertenezca, que es esa validación de si el, el, el código de barras es válido o no. vale Esto es el claro ejemplo también de cómo coger ese código que esté ahí y moverlo directamente a un value Object que sea barcode y que cuando le cree tenga la invariante que diga pues que no puedo crear este código de barras si no pertenece a tal. Lo bueno que este barcode es que en cualquier parte del código donde le esté utilizando ya tiene esa invariante, si no me tendría que ir por todas las clases modificando ese tipo de cosas. Así que os animo ¿vale? a empezar a utilizar este, este patrón que por lo menos para mí es bastante, bastante usable. Más cositas con, con value objects de la composición de objetos, ¿vale? Es otra manera de poder componer. O sea, los value objects, a su vez, pueden estar compuestos por otros value objects. En este caso, tenéis ahí una acción, ¿vale? Las acciones al final tienen un precio. Y si os dais cuenta, eh, cuando estamos estableciendo el precio de la acción, ¿vale? Si la acción va a tener una cantidad, la acción estará, a ¿cuánto? A 150 dólares, a 150 euros, ¿vale? Y aquí tenemos el concepto de amount y currency, ¿vale? Pero no es el concepto semántico que busca el, el dominio. Estamos hablando de un precio, Vale, entonces aquí lo que haríamos es esto, vale, utilizar el price, y lo que hacemos en el price es componer con value objects. ¿vale? Voy a enseñar aquí igual cómo vais a poder ver que en la parte de los value objects, aquí, cuando nos vamos al price, este value object, veis aquí que tiene lo que os comentaba, eh, cuáles son los valores por los que quiero comparar. Esto lo que va a hacer básicamente es decir que cuando compare dos value objects van a ser iguales por, van a ser iguales porque el amount, la cantidad y la moneda van a ser exactamente iguales. Lo bueno de la moneda es que si me voy aquí a ver el currency... El carry en sí a su vez, veis que está comprobando bueno, pues que el código, al ser un string, que no sea nulo y luego está utilizando una clase que me permite validar si la instancia de, de la moneda es válida o no. Este código también lo podría haber movido aquí dentro y no hubiese tampoco pasado nada. ¿Vale? Entonces, está validando las dos cosas. Al final, esto valida que está dentro de un tipo de monedas en ISO. ¿Vale? Lo bueno de todo esto luego es que si vamos aquí al composite values a la hora de hacer los teses, vale pues podemos decir, oye, mira, eh, tiene que ser igual a un precio de una misma moneda, de una misma currencia, o sea, mil dólares son igual a mil dólares ese test tiene que pasar, mientras que mil euros y mil dólares no es lo mismo, ¿Vale? Esa igualdad es la que os decía. Con récord no vais a poder hacerla, entonces validaría todo. Si ahí queréis sacar una pieza de la ecuación en ese método del get atomic values podéis hacerlo para, para la igualdad, ¿vale? Seguimos. Constructores semánticos, el Método factoría o neme constructor, como queréis llamarlos. ¿vale? Eh, cuando os estábamos hablando antes del tema de la latitud y demás, os dije, bueno, al constructor luego le daremos una vuelta. También os dije que en las coordenadas estábamos poniendo esos name params, esos name params, en ese caso eran un poquito también smell, un olorcillo ahí, un tufillo raro. Y en este caso también, si os dais cuenta, este código está lleno de carga cognitiva. O sea, yo me tengo que detener en este código y, y, y, y pararme a pensar qué está haciendo. O sea, en, lo, en los dos primeros casos del constructor, yo creo, ¿vale? Ya estamos aquí, ¿sabes? Intentando averiguar que el primero puede ser un RGB prácticamente, ¿no? Porque al ver el 0.2.5.5.0 5, 5, bueno, podría ser un, una intensidad RGB con, con red, green y blue. El segundo entiendo que también, porque no sé si hay a lo mejor otra manera de crear un color, pero como veo también 0,150 será otra tonalidad diferente. No sé si un verde azulado. Yo de RGB la verdad es que no, no entiendo mucho. El, segundo, el tercero, bueno, el tercero sí que parece que podríamos decir que es un hexadecimal, claramente, ¿no? Parece que es un hexadecimal que tanto estamos acostumbrados a ver en HTML y demás. Y el último, bueno, parece como un hexadecimal un poco más corto, que podría ser un solo hexadecimal, ¿vale? Si a esto le ponemos nombres, ya cambia todo. ¿Vale? Entonces me dicen, no, es que el primero era un RGB ¿vale? El segundo, pensar que no se podría hacer Porque tendríamos que tener sobreescritura de métodos Pero bueno, simplemente para matizar el ejemplo No, es que en el segundo quería que fuese un HSL Pero bueno, en cualquiera de los casos Nunca lo sabría Porque no sé si lo que me estás pidiendo en el constructor de color Es que te cree un color por RGB y por un HSL Y son dos cosas totalmente diferentes Y bueno, el tercero es el hexadecimal Y el sobre hexadecimal vale. Ahí luego uno, os pondré un poco de literatura Y unos libros que hay Donde... Eh, el autor dice que los objetos como deberían ser, ser eh, muchos constructores, ¿vale? lo que permite mucha versatilidad al cliente para crearnos de muchas maneras diferentes, y pocos métodos. Quiere decir que ese clase tiene las responsabilidades muy limitadas ¿vale? y todo su código muy cohesivo. O sea, muchos constructores, pocos métodos. Sería el, el buen ejemplo de, de clases. Entonces, de esta manera, lo que le estamos permitiendo a nuestro consumidor, al cliente, es que nos cree de muchas maneras diferentes. ¿vale? Y eso está bien. ¿vale? Vale, ¿cómo le damos una vuelta a esto a métodos factoría? ¿Y qué son los métodos factoría? Pues simplemente son métodos estáticos que tienen nuestras clases y que le van a dar semántica al constructor. Esa semántica que le faltaba al cómo lo creo de un RGB o cómo lo creo de un HSL. Pues así fácilmente. Creo un par de métodos que veis ahí, como es el front RGB, que a su vez, apoyado sobre los value objects, ya veis que no hay manera de equivocación. O sea, es un RGB que a su vez tiene una intensidad roja, una intensidad verde y una intensidad azul. Esos Value Objects, a su vez, tendrán las invariantes de negocio para validar que esos valores deben estar comprendidos entre 0 y 255, ¿vale? Y lo mismo pasa con el HSL, ¿vale? Que es otra manera de poder crear colores. Ahí, como vemos, tenemos diferentes eh, Value Objects porque cada uno puede tener una invariante diferente de negocio. El Hue, la Saturation, el Lines. ¿Vale? Esta es una manera de crear muy bien los constructores. Igual, en el ejemplo que vais a tener, lo, lo vais a ver... Eh, por ejemplo, veis ahí que el hue va desde 0 a 360, eh, el brillo va de 0 a 100 y la saturación también que va de 0 a 100. ¿vale? Lo que pasa es que bueno, he creado un par de objetos diferentes, podríamos haber utilizado ahí algo, pero bueno como al final es saturación y brillo, pues se lo ponemos y cada uno tiene sus invariantes de negocio. ¿vale? Entonces, en el color... ¿Vale? lo que hacemos es, si veis hacemos los constructores privados es el constructor que es privado, no permitimos al constructor le ocultamos eso al, al desarrollador para que no lo vea y que, que utilice nuestro método de factoría para que en el código se vea bien entonces lo chulo de esto es que cuando vas por ejemplo a la parte de tesis, con M constructors, te encuentras cosas como estas ¿ves? ya no tengo el new color ese que no me dice qué es sino que me encuentro ahí un front RGB que coge la intensidad de un valor escalar 255 de un 0, un 0, que sería un rojo y el Hue, que lo veis ahí, from Scalar, Front Scalar, que al final es el mismo color. Pasamos el color a 24 bits y decimos, oye, ¿el color de RGB y HSL son iguales? Sí, ya está, valientilándose en los Value Objects. Él ya se encarga de hacer las comprobaciones por dentro, de cambiarlo y de todo. Vale, o sea, utilizar Neme Constructors es una muy buena práctica. Así que os animo a utilizarlos. Más ejemplos. Cuando creamos objetos, pues en vez de hacer un new reservation, ¿vale? En nuestro código ser mucho más implícito. Yo lo que hago es una reserva. Make a reservation. O sea, intentar eh, a que, que bueno, en este caso que el, que, el, que el negocio el dominio hable de esto. ¿vale? Lo mismo tendríamos para una order, ¿vale? Cuando hacemos un pedido, realizamos un pedido, un place order. Vale, si lo queréis.. Al final, bueno, semántica de negocio es lo que debemos utilizar. Hacemos los constructores privados y así lo tenemos. Así nos quita errores a que ese order eh, puedas pensar que es un, no sé, un order de ordenación, ¿vale? De, de orden numérico o lo que sea. ¿Vale? Entonces, los name constructor o constructores semánticos ayudan bastante. Constructores semánticos en excepciones, ¿vale? Es otra manera de poder utilizar los constructores semánticos. En este caso veis una excepción, método privado al constructor para no tener que hacer un throw, new, cool, not find o lo que sea. Y lo que hacemos es dotarle de un constructor semántico. Esto visto en código pues queda bastante bien. ¿vale? Cool, not find, product with ID. Se lee bastante también bien. Podríamos tener metido dentro de una cláusula, lo que queráis, pero bueno, tenemos el hecho del throw, de que se ve ahí. Podríamos meter eso incluso dentro de de un de una cláusula en sure, como vimos antes, una guarda un poco más en una sentencia, pero bueno, queda bastante bien. Eh, tengo aquí un ejemplo, porque no me entraba de largo, para que veáis nombres que le podemos dar a este tipo de, de excepciones. Imaginaros una clase de checkout, que no puedes hacer un checkout por algo. Eh, esto lo voy a poner así. Y tenemos excepciones como esa, ¿vale? Que veis ahí, esa que vemos ahí. No se puede hacer un checkout debido a que solamente está disponible para usuarios pre-registrados, ¿vale? Este es el tipo de excepciones que si alguien las ve, no solamente sabes que el código está fallando, sino que además le dices a quien lo está leyendo por qué está fallando. Con lo cual, la carga cognitiva aquí se reduce muchísimo, ¿vale? Al final, es intentar expresar lo que expresa el negocio en vez de... Eh, eh, fijarnos tanto a, a, la parte, a la parte técnica. O sea, al final son mecanismos que tenemos que los programadores disponibles para poder hacer que nuestro código pues, sea mucho, muchísimo más legible. ¿Vale? Seguimos. Vale, Aquí he de decir que esto que pone ahí, evitar el uso de constantes públicas, ¿vale? tiene una connotación. A mí esto me explotó bastante el cerebro la primera vez que lo leí. Pues no estaba acostumbrado para nada a esto. Eh, como digo, ojo, no todas las constantes públicas. Habrá el caso que puedas utilizar una constante y no pase nada. Pero hay casos, como este que vamos a explicar aquí, yo alguno también me he encontrado, a partir de esto, pues de conocer esta técnica y de pensarlo, y ver que creo que sí que tiene sentido utilizarlo, pues la verdad es que queda bastante bien. Imaginaos esta clase Records. ¿vale? Es una clase que sabe trabajar con registros y que define una constante... Eh, String que es un carry return line fit, vale, un retorno de carro, una nueva línea básicamente. Tiene un método write al que se le pasa un test writer y ese test writer pues, podría ser lo que sea, vale, la implementación pues, no lo sabemos, al final es una, una clase base del framework y no nos estamos atando a nada en concreto. Básicamente itera una lista de registros y lo que está haciendo es escribir el registro, un retorno de carro, registro, un retorno de carro, registro, un retorno de carro, vale, nada más. Tenemos otra clase nuestra aplicación Esta trabaja con filas en vez de con registros. Y tiene un print, un método print que imprime y utiliza un tres writer ¿vale? Lo único que hace esta de diferente es que, si veis, le mete como un formateo a la primera línea. Ahí le mete un formateo aparte y le vuelve a meter un retorno de carro. ¿Vale? está aquí todo correcto. Esto lo hemos visto todos muchísimas veces. Duplicidad, ¿verdad? Todos aquí hemos visto que hay un claro ejemplo de duplicidad. Es decir, con internet es una constante por ahí... E internan las clases definidas varias veces. Entonces, si estuviésemos programando en C, está claro lo que haríamos, ¿no? El define constant, metemos la constante, la importamos y listo. Pero estamos en Cesar, entonces nos hacemos una clase. ¿vale? Nos hacemos una clase public static constants y le metemos esa constante CRLF, nos vamos a la clase de records, limpiamos la constante y le metemos ahí el constants.cRLF y nos vamos a la clase rows, y hacemos lo mismo. ¿Vale? ¿Cuántos hemos hecho esto muchas veces? Muchísimos, ¿no? ¿Y todos. Bueno, todos. Vale. Problemas que tiene esto. Tiene un par de problemas. Que es una introducción de un acoplamiento y una pérdida de cohesión de rows y records. ¿Vale? ¿Por qué? En introducción del acoplamiento es porque estamos introduciendo el acoplamiento a una constante compartida. ¿Vale? Una constante compartida que la vamos a tener en un scope global, en un ámbito global por toda la aplicación. Entonces, además, una de las constantes, todos sabemos que una constante es hard code, por eso es constante, porque no cambia, ¿no? Claro, ¿qué pasa si me da por cambiar esa constante? Si un día alguien decide, no sé, que en vez de carry return, en vez de barra n, barra n, pues ahora va a ser barra r, lo que sé, o barra n, porque estoy en macOS o en Linux o lo que sea. ¿Vale? ¿qué pasaría? Pues el comportamiento podría ser impredecible, porque como no sé cómo lo están utilizando las clases, pues no, no sabría decirte. O sea, algo podría fallar, sí. Probablemente, si es a lo mejor en una impresora, a lo mejor estamos imprimiendo una impresora, a lo mejor no habría problemas por tocarla pero si estamos hablando de un protocolo HTTP, si, eso, si esa constante se está utilizando en alguna clase subyacente que está trabajando con HTTP porque, o con un servidor de mail o envía mails o lo que sea, ¿vale? ahí sí que tiene que ser un barra R barra N. Con lo cual podríamos tener un problema y el comportamiento sería impredecible, con lo cual el cambio no sabríamos ni, ni lo que estaríamos haciendo. La pérdida de cohesión va un poco porque lo que estamos haciendo al introducir la constante es que eh, esa clase records y rows se tengan que estar preocupando de algo que no es lo que ellos, o sea, pro propiamente de su funcionalidad propia, que es, yo sé de registros y rows, yo sé recorrer mis registros, sé formatearlos y poco más, pero ¿por qué tengo yo que entender de retorno de carro? ¿Por qué me metes a mí un acoplamiento a, a un retorno de carro que no sé ni, ni por dónde me viene? ¿no? no sé qué hacer con él, y si tengo que hacer algo con él, tendría que añadir lógica a esa clase que probablemente, como digo, no pertenece. Y ahí tenemos la pérdida de cohesión de esa clase. ¿Vale? La responsabilidad no es suya. Lo suyo sería el objeto records y rows. Lo que nos pedirían serían, oye, yo sé trabajar con records y rows, por favor, dame un colaborador que sepa trabajar con retornos de carro. Y a mí no me metas el problema. ¿Vale? Entonces, objetos. Si es que no estamos más, estamos hablando de orientación a objetos. Y es que objetos son objetos. ¿Por qué utilizamos las constantes? ¿Vale? Pues, Probablemente por otro principio he sacado de contexto, porque en C era la única manera que había de hacer esto. Pero en, en, en programación orientada a objetos, en lenguajes como César, tenemos un paradigma totalmente diferente. A, apoyémonos en objetos. Entonces, yo me puedo hacer una clase. Como rigo una clase, repito, una clase que además tiene un constructor semántico, que le podríamos dar el nombre que queramos al constructor semántico o lo que sea. Envolver ese valor primitivo, vale, que es la constante. ¿Eh? y hacer una sobreescritura del método toString y ahora yo sí que me encargo, yo soy el que me encargo de manejar el retorno de carro. Y le quito esa responsabilidad a la clase. Entonces, ahora me voy a la clase, y ahí ya no hay ningún retorno de carro. Esa clase ya sí que tiene bastante cohesión, no sabe del retorno de carro. Ha buscado un colaborador que le va a decir cómo trabajar con él. Pero ya no me tengo que preocupar. Si hay algo por lo que... Ese, ese código que decíamos de tengo que manejar la constante, pero en función de, del valor, si es esto, hago tal, ya no me, no me atañe esa responsabilidad. Cambiará la clase CLRFStream y punto. Yo seguiré funcionando porque yo lo único que me encargo es de darle formateo a mi row. ¿Vale? Lo que haga esa clase pues ya lo hará ella. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que estemos en Windows y que si el sistema operativo no es Windows, esto es por poneros un ejemplo aquí para que se vea, ¿vale? pues podríamos fallar. Esto no se iría a la clase records y a la clase rows, se viene aquí. Pensad aquí que podríamos decir, bueno, otro ejemplo que me viene a la cabeza, no pues si estamos en un HTTP, siempre voy a tener que retornar eh, barra R, barra N, pero si no, al final voy a hacer un return del value environment new lane, por si estoy en, en macOS, en Linux o en Windows, y me abstraigo. Pero la responsabilidad se la llevo a la clase, con lo cual, veis aquí, cohesión, ¿Eh? ¿Sigo acoplamiento? Sí, me acoplo a un colaborador, pero no me estoy acoplando una constante hardcode, que es mucho más. Si hablamos de temas de connection, pues aquí podría entrar connections. Y es un claro ejemplo también de connection, ¿no? de acoplarte aquí, en el caso, a un tipo primitivo, una constante que es bastante fuerte frente a un objeto que nos permite hacer este tipo de cosas. Entonces, no es de miedo. Yo esto ya lo he utilizado varias veces. ¿vale? En, en otra ocasión hubiese hecho lo mismo que hacía siempre. Si no hubiese visto un poco cómo hacer esto, os juro que hubiese metido ese if o hubiese hecho algo no sé, o cualquier cosa, pero no me planteaba utilizar objetos. Y, y luego cuando lo piensas, dices, joder, pues yo creo que tiene bastante sentido, ¿no? Yo creo que tiene bastante sentido utilizar aquí objetos para esto. O sea, cuando digo constantes públicas, no hagamos ahora que para un texto que vas a tener fijo y que es para mostrar un mensaje de internal server error, por ejemplo, no vayamos a hacer una clase. De primera no, probablemente. Si veis que hay un comportamiento que ese internal server error puede ser porque en algo tengo que hacer esto y en algo tengo que hacer esto, ese código ahí sí que podría crearme, no sé, una clase internal server error message y dentro tener esa lógica. ¿vale? Pero para este tipo de cosas es eso. Así que ahora cuando veáis un caso en el que podáis hacerlo, utilizarlo. Yo os digo que yo ya tengo casos en los que lo he utilizado. ¿vale? Y me ha venido muy bien utilizarlo. Vale, seguimos con el viaje. Hemos visto un poco ya cómo crear objetos. Ya tenemos un poquito más el concepto de entidad, value object, constructores semánticos y todo esto. Vamos a ver cómo podemos testearlos. ¿vale? Eh, os he dejado también un libro, luego os lo enseñaré, que se llama de 99 bottles of JavaScript de Sandy Meth. Sandy Mez es eh, un auténtico referente en, el, en lo que es la promoción en cada objetos y todo este tipo de cosas. Tiene libros muy buenos y tiene charlas eh, espectaculares, así que una crack. Si no habéis leído ningún libro, os animo a leer el libro de Sandy Mez. Y básicamente tiene pues, este tipo de frases en el libro, ¿no? que, que se te marcan, ¿vale? Que no, no te harías una camiseta porque es demasiado grande, pero bueno, que sería para tenerlo ahí impreso, ¿no? Y básicamente lo que dice ahí es que, bueno, cuando escribimos test, los, tienes, los test tienen que confirmar lo que hace el código, ¿vale? No cómo lo hace. El cómo lo hace ya es propiamente tu código, ¿vale? Simplemente que lo hace. Y si lo hace, nuestros test tienen que pasar, ¿vale? Problema muy común eh, de por qué los testes no deben de saber eh, ese tipo de cosas. Imaginaros el caso este de la latitud. ¿vale? Tenemos ahí un, un front escalar que le pasamos el menos 90 y lo que estaba básicamente validando es que le estamos pasando un valor que está en el rango válido. Entonces, si os fijáis aquí, ese es el problema. Eso. ¿Ves? El test está sabiendo mucho. O sea, lo que he hecho básicamente es he tenido que hacer esta propiedad pública para verificar que si le digo al name constructor que le pongo menos 90, que estoy seteando el valor de la variable a menos 90. Esto seguramente, habéis visto muchos test y los habéis hecho, porque yo también los he hecho. Típico objeto customer, donde le seteas unas propiedades en el constructor y te puedes hacer en el test punto first name Luru, punto, last name Ruiz, eh, punto age, yo creo que tengo 19 años, pues 19, y este tipo de cosas. ¿Vale? ¿Por qué lo hacéis? ¿Lo hacéis para verificar? Lo hacéis para verificar que, eh, que se han seteado las propiedades. Entonces, no, ¿vale? Porque el test está sabiendo mucho. Lo que hay que verificar, yo lo decía, ¿veis ese public float que le estáis haciendo público solamente porque quieres testearlo en el test? Es lo que dice ahí. Vamos a testear los casos en el que el constructor falla. ¿Vale? No en el caso de que lo seteamos, porque si le seteo 50 campos, que voy a tener? 50 asserts viendo que todo funciona ahí, que, que César setea bien las propiedades, que yo creo que ya, ya las tiene que setear bien. Esperemos, si no las setean ellos, pues mal asunto. Que se nos ha olvidado, pues ahora veremos cómo lo hacemos. ¿no? Pero eso, vamos a probar que yo no puedo crear objetos de latitud pues que tengan valores inválidos. Podríamos poner en, en vez de ahí utilizar un theory y pasarle diferentes valores para ver que todo lo que nos esté entre menos 90 y tal, falle. Así que, testear constructores de fallo. Y aquí entramos en una cosa, que es claro, que es para cada uno la unidad de un test unitario. Es una clase. Porque en ese caso es lo que estábamos haciendo. Para nosotros la unidad es latitud y hacemos ahí un montón de test con latitud para probar qué tal. Y muchas veces la unidad no es solo una clase. ¿Vale? La unidad a veces son varias. Son varias clases que colaboran entre ellas. Lo que se viene a ser un test de integración, que parece que cuando hablamos de integración parece que estamos hablando con una base de datos. Y no tiene por qué haber una base de datos. Un test de integración puede ser integración entre objetos. Objetos que colaboran y funcionan. Entonces... Si yo me quiero asegurar que soy un buen programador y no me he olvidado setear la variable en el constructor, no me voy a hacer eso que he hecho de hacer la variable pública para que el test sepa que funciona, solamente porque el test me lo está pidiendo. Si el test me lo pide, hay algo mal. ¿Vale? Entonces lo que hago es, básicamente me creo, lo que decía, para mí la unidad es coordenadas, vale, que funciona a su vez integrándose con latitud y longitud, y si... Creo las coordenadas de Granada, creo las coordenadas de Madrid y le digo al método, calcúlame la distancia en línea recta entre Granada y Madrid, me va a dar eso. Con eso me estoy asegurando que mi, mi, mi test de integración, todas mis clases funcionan perfectamente y no me tengo que poner a ver cómo se teo las variables una por una, una por una, una por una. digo sea, Hay muchísimos casos de test que están hechos así y al final esos test adolecen de eso. os si estáis saltando, eh, iba a decir casi de una palabrota, eh, la encapsulación, o sea, estamos... Haciendo eh, cosas del objeto que deberían ser ocultas, simplemente públicas porque el test no lo pide. Y ojo, si hay algún cliente que lo necesita, que sea un cliente, pero que no sean los tes, ¿vale? porque el test no es un cliente. ¿Vale? Así que, luego, otra cosa también que podemos hacer es eh, este ejemplo que veis aquí. Cancelamos una orden y tenemos el status... Y estamos validando que si lo cancelo, el estatus debe ser cancele. Lo mismo, estoy haciendo una variable pública simplemente porque el test me lo pide. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que pueda ocultar esta variable status para que los test no tengan que estar sabiendo el cómo lo hago o el qué internamente en la clase? Pues básicamente lo podemos hacer aquí. Track, con lo que se llama tracking events. ¿vale? Podemos tener una colección de eventos interna y cada vez que vamos creando eh, las cosas, vamos añadiendo los eventos. Esto al final nos sirve también de trazabilidad. Y luego lo que nos permiten los tests hacer cosas como, bueno, aquí sería cuando estamos cancelando, añadimos además el evento de cancelar. Y aquí, como veis, lo que hago es cancelo directamente y miro si en el evento el último que tengo es un order canceling. Eso me vale además, para, como decía, para tener tracking de lo que está ocurriendo y demás. Y no tengo que hacer la propiedad estatus de pública del objeto solamente por eso. ¿Vale? Podríamos tener un método, si quisierais también, que no la expusiera, también se podría hacer. Son maneras diferentes de hacerlo. El método lo único que te daría el último estado y no te diría cómo ha ido mutando la clase. Cada uno pues, que elija lo que prefiera. vale Y vamos a terminar usando objetos este libro también os lo he puesto que se llama Elegant Objects esto es una regla que dice Yegor, que es el autor que él suele utilizar cuando crea objetos vale, para, para los métodos cuando los utilizamos cosas que construyen objetos los denomina builders y son nombres vale, y cosas que son manipulators comandos cosas que modifican el estado de la entidad verbos ¿vale? para diferenciar qué está haciendo cada cosa y que se vea entonces ejemplos de esto serían métodos que construyen información como los que veis ahí ¿Vale? Customer, o le pido la temperatura. El get es algo que para mí es redundante, ¿sabes? Es decir, temperatura, o sea, si devuelvo un float y es temperatura, entiendo que me devuelve la temperatura, ¿para que le voy a poner el get, no? Nos quitamos una palabra, no hace falta, ¿vale? Ese verbo delante. Luego, los dos últimos que veis, que veis hay un increased counter y un parsed cell, vais a decir, ah, Luis, pero aquí parece que tienes ahí algo por delante que no son solamente nombres, no, son, son adjetivos, y vale, esos adjetivos lo que hacen todavía es denotar más semántica al método. O sea, Realmente lo que está pasando ahí es que si tuviese una, una imaginaros, una clase contadora que fuera un value object y no muta, si tuviese un, un, un método que lo que hace es que cuando le pido me vaya a incrementar y lo que hago no es mutar la entidad, lo que me devuelve es un contador incrementado, o sea, lo que le está dando es más semántica. ¿vale? Porque si le pongo un incrementa ahí o un increase, lo que le estoy diciendo parece que le estoy diciendo incrementate, en este caso, no incrementate, o sea, devuélveme un contador incrementado. Lo mismo que veis en el cell. lo mismo, le paso una posición y me da una, célula, una celda que haya parseado. ¿vale? O sea, utilizar nombres o en su defecto, adjetivos. ¿vale? No hace falta poner, como decía, el get y demás en estas cosas. Y luego, para manipuladores, ¿vale? los manipuladores o los comandos siempre son voids. ¿vale? No hay algo que manipula y devuelve, ¿vale? porque puede ser que nos dé un smell en lápiz. si quiero salvar un customer, salvo un customer. ¿Devolveré el customer? ¿Para qué quiero devolver el customer? Si el customer ya me lo ha salvado. Claro, algunos me diréis, claro, es que si estás trabajando con Entity Framework, pues no devuelve el ID ya, pero bueno, no, quizá no tendríamos que saber tanto. A lo mejor Entity Framework estaríamos ahí acoplándonos al ORM, entonces podríamos tener un problema. En este caso, si salvo el cliente, salvo el cliente. Salvame este cliente o ponme esta base, esto en caché. Al final, luego las caché van a tener un método para saber si han seteado es un caché o no. ¿vale? Lo mismo que si escribimos, o como veis el último caso, veis el increment, ahora es incrementar. o sea, Eso lo que estaría haciendo es darnos connotación de que estamos mutando el estado, porque es un void y no devuelve nada. Entonces, evitemos cosas de este tipo, lo que decía, customer save, save, que nos devuelva el customer, o el ball put para ponerlo en la caché o este tipo de cosas, o el increment y que nos devuelva el, el contador incrementado. Si estamos mutando el estado, ¿para qué lo queremos? Sería mucho más correcto lo otro, devolver un objeto counter ya incrementado. ¿no? Semánticamente queda mucho más claro. Este es un claro ejemplo de una API, desde mi punto de vista, mal hecha. Y es el in memory cache. El in memory cache, no sé cuántos de vosotros lo habéis utilizado, pero si miráis todos los ejemplos de la MSDN, ese valor de ahí no se utiliza nunca. Nunca. Lo vais a ver. Simplemente se hace memory set, pon y poner el valor. ¿Por qué? Porque ya se lo estoy pasando por ahí. Eso es lo que quiero que pongas en caché. ¿Qué espero? Esto que me está dando a entender, que es que este método me puede cambiar algo en este objeto. O sea, porque si estoy volviendo el ítem por aquí, ¿qué es? ¿Me vas a devolver el mismo ítem o me vas a dar el mismo ítem? Esto es un, un, un este que se llama el Lisa Tony sin surprise, un principio que es el principio de mínima respuesta, que es como que le paso algo, tú lo modificas y cuando lo voy a tocar, ¡ostras, qué me ha tocado esto! Ya ha es este método. vale Pues para mí eso es lo que me puede dar a denotar. Para mí ese método debería ser void y setearlo en la cache. Ya tiene el método set ahí, con lo cual, perfecto. ¿vale? Y luego, por último, vale un principio que me gusta mucho y que caemos también mucho en él, es el principio de del donask, que básicamente lo que dice es que no le preguntes a un objeto por datos y luego le digas lo que tienes que hacer. O sea, dile directamente qué es lo que tiene que hacer. ¿vale? En este caso, si veis aquí, tenemos un repositorio, recuperamos una orden, y si la orden está cancelada, fallo. Y si la orden no está cancelada, le digo que cancélamela. ¿vale? Este es el principio del Teldonax. Le pido información, hago, y si no, le digo que haga. No. ¿vale? Esto, este principio lo que nos dice es que, que el comportamiento que pertenece a una clase se tiene que llevar a la clase. No fuerza a eso. ¿vale? O sea, él no, él, él, él, el objeto order ya no sabe cuál es su estatus. Sí, pues ¿Para qué tiene que el, el order service preguntarle y decirle? ¿Sabes? Ahí como un feature envy, ¿no? como que quiere saber más. Pues no, order cancel. Y internamente en el order cancel lo primero que hacemos es, si mi estado es distinto, por ejemplo, no es cancelado o lo que sea, fallo. Y si no, continúo. Vale, esto lo que hace es lo que os decía, movemos el comportamiento dentro de la clase y evitamos que esté disperso pues, por todas las clases por ahí posible. Esto es un, un, un ejemplo clarísimo que te encuentras por un montón de sitios. ¿Vale? Y que quitamos este tipo de cosas. Libros. Si os queréis llevar tarea, eh, os recomiendo todos. Vale, Sabes que el tiempo es escaso, pero bueno, podéis sacar tiempo. Este primer libro es oro puro, os lo digo. Este libro te, te pone en, en la mayor de las humildades como programador. ¿vale? O sea, te, te humilla, directamente te humilla. Te vas a la ducha, te pones agua fría y allí te quedas pensando. Increíble, o sea, si, si Clean Code abre la mente, este libro es impresionante. Estos dos libros de Yegor Bugayenko, igual, son oro puro. Hay cosas probablemente que a lo mejor no estás de acuerdo, pero hay muchas que salen de ahí que son muy buenas. Y además, lo bueno es que el tipo siempre expone su punto de vista y da muchos ejemplos, ese tipo de cosas. Ese del final, si este era oro puro, este es también caramelo. ¿Vale? Ese libro es buenísimo el de Style Guide for Object Design de Matías Novak, ¿vale? Y por último, claro, en español también tenemos muy buenos libros y es este de Carlos Ble, ¿vale? Que también tiene cosas muy, muy buenas y es ese libro pues, que a mí como programador, cuando empecé, me hubiese gustado tener. Así que si hay gente que está empezando ahora o tal, os recomiendo y que lo utilicéis. No sé si alguien tiene alguna pregunta o una respuesta o estamos en tiempo de preguntar. No sé si alguien quiere lanzar una pregunta, si alguien le da cosa o lo que sea. pues Bueno, ya sabéis, estoy por Twitter o lo que sea. Si podéis pasar el micro, ¿hay alguien por ahí? ¿Alguna mano levantada? ¿Podéis pasar el micro, por favor, si estamos en tiempo? No me hagáis preguntas muy difíciles, ¿eh? las preguntas difíciles aún hay. Hola, buenas. Muy eh, soy Alex eh, y me gustaría preguntarte, de, durante toda la charla han salido conceptos de, de metodologías de desarrollo como DDD, eh, Value Objects, eh, eventos de dominio. ¿Crees que estos tipos de metodologías van, han pasado a ser eh, un estándar de buenas praxis para la programación? O sea, yo en mi opinión sí, ojo. No, o sea, si, a pesar de que hemos estado hablando de entidades y value objects, no, no quiero reflejarlo con DDD, DDD es otra cosa totalmente diferente. Pero sí, yo para mí, sí, para mí, o sea, la manera de programar sería esta, la, sería la manera correcta, ¿vale? Y, y como digo, no me estoy centrando nada en DDD, que DDD tiene otras cosas, sabéis que tiene la parte técnica y la parte estratégica, se utilizan patrones tácticos como este, como el patrón agregado, la entidad, el value object, pero bueno, son cosas que se adueña, pero no quiere decir que por usarlas yo estoy haciendo DDD, ni mucho menos, estoy haciendo yo creo que código mantenible, legible, limpio, a mi parecer, ojo, ¿eh? Como digo, a mi parecer, yo creo que sí que esta sería la manera para mí correcta de, de empezar a hacer las cosas. Gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta por ahí? ¿No? pues nada, sin más, daros las gracias a todos y muchísimas gracias por venir a la charla